Y <risa> ahorita tenían que sabotear la... la... <guchas> Ya, yo me llena de orgullo. Solo, quiero estar solo, gente. No quiero estar sin nadie ahí. ¡Uy, reporte! No solo, quiero estar solo, gente. No quiero estar... ¡Bien, lo logré! Bueno, lasers! A ver, ya, le doy, le doy. ¡No, no No sé, hay lava, líquidos tóxicos, eh, agua contaminada, agua normal, agua del baño. <risa> y, que, y que, pues, supuestamente es. Bueno, ya. <risa> <¿Qué? risa> bueno, ya. Infla ese globo. Sí, sí, pero estoy inflando. A ver. Ya, mira, no lo deben inflar tan. Hoy, ¿qué pasó ahí? Bueno, un ratito, esperen. Miren, la rompí. Miren. La rompí. Ustedes ya, okay, ya, Se es ya. Hola, mi dulce maripú.